Hoy buenos días, amables oyentes, soy el padre Luis Eduardo Valderrama y desde la parroquia de San Jerónimo en el departamento de Antioquia República de Colombia tengo el gusto de saludarlos a ustedes que son devotos de María Santificadora Hemos recordado durante estos días que el 10 de abril de 1976, hace 45 años, la Santísima Virgen comenzó a aparecerse y a dar mensajes en Guarne, allá donde se le ha dedicado la capilla. Lástima que en estos tiempos de pandemia no podemos estar presentes allá para darles las gracias a nuestra Madre del Cielo. Pero hoy estamos recordando que ella nos ama. Juan, al lado de la cruz, escuchó del Señor estas palabras. He ahí a tu Madre. Y la Santísima Virgen no nos ha abandonado, ha estado siempre presente con el pueblo, con los hijos de Dios. Ella nos ha llevado de la mano porque nos ha brillado como una estrella dándonos ejemplo de vida, ejemplo de amor a Dios y de servicio al prójimo la Santísima Virgen María camina con nosotros. Por eso cuando estamos tristes pensemos en ella que pasó también por tantos sufrimientos para que nos ayude a encontrar la alegría. Y cuando estemos contentos, cuando estemos alegres acordémonos también de ella que supo tener la alegría de servir a Dios y de servir al prójimo. Que nosotros aprendamos a cumplir nuestro deber por amor a Dios. Que nosotros siempre vivamos orantes. Que no nos falte la comunicación con Dios y con la Santísima Virgen. El rosario es la mejor herramienta que tenemos para comunicarnos con Dios, pues estamos recordando los misterios de la vida y las relaciones de María con su Hijo Jesucristo. El Santo Rosario nos libra del pecado, nos acerca a Dios, porque en Él Repetimos varias veces la oración que el Señor nos enseñó, el Padre nuestro. Le recordamos a la Virgen María, el Ave María, que fue compuesto por las mismas palabras que el ángel le dirigió el día de la Anunciación y por las palabras que le dirigió su prima Isabel cuando recibió su visita. También la iglesia ha puesto allí su parte agregando, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por eso, cuando estemos tristes, cuando estemos alegres, en todo momento de nuestra vida, no dejemos de llamar a nuestra Madre del Cielo para que ruegue, para que interceda por nosotros ante el Señor. Y caminemos siempre de su mano. Caminar de la mano de María es no olvidarnos de ella, es recordarla siempre con amor, es seguir su ejemplo, ese ejemplo que ella tuvo de hacer siempre la voluntad de Dios. Por eso vivió llena de amor a Dios y de amor al prójimo. Que nosotros alimentemos nuestro amor a Dios con la oración y con la práctica de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, de la confesión, de la Santa Misa, porque así el Señor mismo viene a nosotros y nos da fuerza para que tengamos vida, para que tengamos energía, para que podamos hacer siempre su voluntad. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios. No expreses las súplicas que te dirigimos en todas nuestras necesidades. Antes bien... Líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.